porque es que la tallota coge el sabor con lo que se mezcla. Usted agarra así y pone tallota en un sartén, ¿verdad? Es una, una cosa para freír. Recuerden que la sartén, tengo la sartén por el mango, usted la pone a freír ahí y si usted le echa salsa para mezclarla con pollo, la tallota sabe a pollo. ¿Usted sabía eso? Usted agarra una, una, una tallota... Y le echa cebolla y berenjena. ¿La tallota sabe a berenjena? ¿Eh? Entonces, ¿qué quiero yo, yo decirle a ustedes? Vamos a cocinar política. Ahora, ¿usted sabe que yo quiero decirle con eso? Que si usted se, se une, mi estimado Luis Abinader, porque él parece que no está siendo asesorado. ¿Cómo que Luis Abinader? Búsqueme ahí la marcha de Salcedo, la que él hizo en Salcedo. Va a salir en una jipeta, levantándole la mano a Bauta Roja Un hombre que salió desahuciado del PLD, porque su hija era una que él era un que tenía 17 años, 12 años, con, con botella. Él y toda su familia, un tipo detestado, y como usted de la lacra que depositó otro partido. Un reguero de, de dinosaurios indeseables, usted va a salir a levantarle la mano. Sabiendo usted que ellos no lo van a apoyar a usted, que ellos van a votar por Leonel. ¿Va a Roja, va a votar por, por Luis Abinader, estando Leonel ahí en una boleta? no. Entonces, si usted le levanta la mano a un desecho, ¿en qué este se va a convertir si es una Tayota? En un desecho. Porque se está hundiendo, no se hunda. Alguien que lo asesore para que en este proceso no se hunda. ¿Y cómo él va a aparecer levantándole la mano que si yo que a bauta Radamé Jiménez, y ese grupo de gente que salió desahuciado, de ese grupo de lo peor que se llevó Leonel, porque Leonel se llevó cuatro gatos, fue. Los desechados se lo llevó ahí, de los dirigentes grandes, no hablo de la provincia, porque ahí cada quien se está buscando lo suyo. Entonces alguien tiene que, porque usted está haciendo entonces que en vez de crecer, usted disminuye. Si ustedes me ven aquí saliendo del canal y yo voy a levantarle la mano a un ladrón, ¿qué van a pensar de mí? Se metió Pitágoras ladrón. Si yo salgo de aquí y ustedes me ven que yo le estoy levantando la mano a un corrupto, ¿qué van a pensar de mí? Que yo soy un corrupto. Entonces, esa cosa, ¿cómo usted le levanta la mano a esa cosa? con esa cara de alegría, con una cara como de idiota, pues yo voy a pensar que verdad que sigue siendo una Tayotis y que no ha madurado políticamente. Puede venir aquí. Hay alianzas que, que lo hacen perder a ustedes. Ustedes no se recuerdan cuando todavía eran PRD, cuando hicieron la alianza rosada, que se lo llevó el diablo, una vergüenza, pasaron a nivel nacional. Y que se benefició más el partido reformista que ustedes. Le puede pasar lo mismo. Eso es lo, eso es lo que muchos no entienden. Eso es como muchos dicen de idiota. No, que el diablo, no, no. Tú no puedes, tú no puedes ir a levantarle la mano a un desecho. Porque van a decir que pues, tú estás desesperado. Y te van a decir que entonces que tú no tienes ni tienes personalidad, ni tienes una asesoría jurídica, no tienes una asesoría política y no piensas por ti mismo. Está bien que hay, hay gente que pacta con el diablo para llegar al poder, pero hay pactos que te hacen daño. Hay un refrán muy popular en la República Dominicana que dice que no todos los cuartos se cogen y todas las bocas se besan. Porque hay cuartos que tú coges y te queman los bolsillos y te hunden. Y hay bocas que tú besas que te dan herpes. ¿Lo digo más claro? Lo dejo ahí. Vamos con las demás informaciones. Bueno, República Dominicana debe duplicar el porcentaje de descarbonización para alcanzar meta de emitir cero carbono 2050 y con toda la planta carbón que hemos hecho. ahí Estamos listos, comenzando por Punta, ¿cómo se llama? Corruptina. Punta Corruptina, perdón, Punta Catalina. Lo voy a dejar ahí. Entonces, a mí me parece a veces que la oposición no quiere ganar y quiere que el PLD gane. Cuidado si se parece lo que está pasando con Luis Abinader el profesor yo al final de yo al final de la historia política yo pensé que pues, puede venir aquí yo dije pero pues, el profesor bueno quiere buenas noches profesor bueno quiere ganar porque cada vez que está por ganar mete la pata y yo dije yo lo que creo que le está para hacer la oposición a Balaguer buenas noches dígame pensé Pitágora. yo con el respeto que se me merece un poco de retorno dígame ahora sí. eso más es una imagen dura bebé yeah, y la, de, de, de bien y ya que Pitágoras por eso es duro pones oh, imagen otra vez eso e da miedo e de, eso da grima que ese hombre ese el salió hombre como más odiado del medio ambiente con todos los escándalos de el, que mismo, que y el mismo que el, el mismo que le quería entrar que a votar, el, el mismo que le quería entrar batazo a, a, a, a al pobre padre Rogelio porque estaba poniéndose a Loma Miranda, que a propósito le dieron todos los permisos, aquí se está vendiendo este país. Bueno, wow, Pitágora, eh, yo te padezco tres minuto, decirle una cosa. Yo creo que verdad que yo a creo a que... A que él, él, de, de eso, levantarle la mano a ese ladrón. A un desecho. No, Pitágora, eso, eso está Político. mal. Eh. Pitágora, Rafi va, va, va, va como candidato, yo voy a votar por él. Mira cómo es, lo de Rafi se lo reservaron para marzo. Y eso va a depender de lo siguiente, si Ramfi sigue entre un 5 y un 5 o un 6%, Ramfi va. Si Ramfi crece más, dice, no, tú no vas, espérate. Que tú Bueno, pues ahora, sea como sea. Un 10% puede, tú sabes. Yo, yo, si voy, yo voy a pues votar por Granfy. Bien. Eh, eso se perdió, pues eso es. Él. Bien. Yo creo que cualquier cosa es mejor que todos esos pendejos que estamos viendo nosotros ahí.